Hola, ¿cómo están ustedes? Es momento en Infobae, como todos los días y desde Nueva York, de revisar las noticias más importantes de tecnología. Hablaremos de un nuevo virus que afecta a Skype, de una nueva batería que es prometedora y también de la nueva consola que funciona con el sistema operativo de Google, Android. Comenzamos. Virus alertan por un malware que ya afectó a 300.000 usuarios de Skype. El gusano se propaga principalmente en países de América Latina y Centroamérica a través de enlaces maliciosos. Portátil Shield es la nueva consola de videojuegos que utiliza el sistema operativo Android. Compite con Sony, Microsoft y Nintendo. Avance, una adolescente desarrolló una batería capaz de cargarse por completo en 20 segundos. Además de la rapidez de carga, estas baterías tienen una capacidad 10 veces superior. Genera prácticamente desesperación no tener batería en el momento más necesitado en nuestros dispositivos electrónicos. Por eso la industria está trabajando fuertemente en desarrollar nuevas tecnologías de capacidad de carga para las baterías de los equipos portátiles. Sin embargo, la novedad llegó a través de un adolescente que logró crear esta nueva batería, cuya tecnología permite que la carga sea mucho más veloz y que su duración sea hasta 20 veces superior a la de las baterías que ya conocemos en el mercado. En Nueva York se marcó su tipo en